Johnny, hay muchas preguntas en el último video de filtración ¿Y entonces qué quieres que haga? Hay que responder Oigan a mi mamá, yo no voy a hacer nada Venga, venga, venga Mentira, mentira, <risas> vamos, vamos Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, eh, tomé la decisión de hacer este video de filtración 2.0 ya que vi muchas preguntas sobre filtración en el primer video. La idea, para los que están viendo este video por primera vez, les recomiendo que vean el video pasado de filtración para que le puedan eh, coger el hilo a este nuevo video. Entonces, acá les queda el enlace del video para que por favor lo vean primero antes que este. Por otro lado, quiero aclarar antes, algo antes de arrancar y es, no todas las preguntas las puedo resolver sobre todo las de los que me preguntaron sobre los zoom diámetro subida bajada ¿Por qué no porque eso ya es un aspecto muy técnico que va a depender del tipo de acuario que ustedes vayan a hacer si es plantado si no es plantado si es artificial o sea hay muchísimos factores que van en ese en ese en ese aspecto lo otro no quisiera explicar algo y si de pronto cometen ustedes un error van a pensar que fue error mío y realmente ese tipo de cosas eh, realmente la, mi recomendación es que vayan al acuario o al sitio de su ciudad y pidan una asesoría profesional, obviamente hay que pagar por eso. Un ejemplo, acá en Aquamarket yo hago los Zoom, yo hago las asesorías, pero es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces esas preguntas de Zoom que son tan específicas, la verdad, me queda muy difícil responderlas, pero el resto de preguntas eh, voy a tratar de responderlas de la mejor manera pues. Más adelante, si sí voy a explicarles eh, qué es un Zoom, las etapas de un Zoom, qué va en un Zoom, todo lo que pueden ahí ir eh, eh, o sea, y los tipos que hay, hay un Wet and Dry, hay uno que es completamente sumergido. Eso sí los voy a explicar. Como todos mis videos, lo que voy a hacer son explicar principios. Con los principios, lo que yo quiero es que todos pensemos realmente qué es lo que necesita cada uno de nuestros acuarios. Entonces, ya arrancando con el tema, voy a responder eh, la mayoría de preguntas de filtración y al final voy a hablar del resto de la filtración. ¿Qué voy a incluir en el resto del video? Voy a hablar sobre los otros materiales químicos que podemos utilizar en nuestros filtros y las opciones electrónicas que hay para complementar nuestra filtración. Entonces, espero que lo disfruten. Bueno, entonces vamos a comenzar. En la primera nos escribe... Alberto Romero y dice, buen video y bien explicado. ¿Me podrías decir qué ventajas tiene la cebolita? Saludos desde México. Bueno, la cebolita son unas piedras que hay infinidad de, de, de, de tipos de cebolita, hay más de 100 eh, tipos de ceolitas en el mundo, y son unas piedras absorbentes, específicamente de amoníaco. Hay algunas que son regenerables y hay algunas que son desechables, que llegan a un punto que se saturan y ya no recogen más eh, amoníaco. Entonces... Eso la cebolita, es práctico, sí, pero por decir en un acuario plantado prefiero no hacerlo. A mí en un acuario, yo necesito en un acuario plantado esa fuente de amonio para que se haga un ciclo del nitrógeno. Eh, pero este, este para un acuario de pronto sin plantas o con plantas artificiales podría funcionar muy bien. Ahora, un filtro puede estar muy bien sin la cebolita también, no es estrictamente necesario. Continuamos con la segunda, eh, muy buena información, eh, Eso nos escribe Morgan Flores, muy buena información, ¿sería recomendable el uso de piedra volcánica para albergar bacterias benéficas? Sí, es muy recomendable, las piedras volcánicas también van a albergar bacterias, pero no van a tener la capacidad igual o similar que un producto como el Matrix o como estos productos de Brightwell. Eh, posiblemente si albergue más bacterias que los canutillos de cerámica es otra alternativa, puede ser más económica en otros países, por decir acá en Colombia es costosísimo, los amigos de Ecuador y Perú pueden conseguirlo muy económicamente entonces los de México también pero realmente eh, recuerden, entre mayor cantidad de bacterias yo pueda albergar, mejor van a estar nuestros filtros esto es una roca volcánica miren la cantidad de orificios que tienen de de, de porosidades, pero realmente hay materiales mucho mejores. Les voy a mostrar, por ejemplo, los de Brightwear. A diferencia de estos Export BioCubes, que miren la cantidad de poros que tienen. Posiblemente este es uno de los mejores productos que hay en el mercado. Y lo consiguen aquí en Aquamarket. Bueno, continúo con la siguiente pregunta. Nos escribe Alejandro Viveros. Hola Johnny, felicitaciones. Muy buen video, importante información. Quisiera saber cuánta vida útil tiene el Purigen dentro del filtro. De antemano, muchas gracias. De antemano, gracias. El Purigen, el Purigen tiene una vida útil, depende de... Depende de qué tan cochino sea tu acuario. Depende de qué tanta materia orgánica sea tu acuario. Depende de, qué, de los cambios de agua que le hagas a tu acuario. ¿Cómo así? Un Purigen te puede durar desde un año hasta dos años. Depende del uso que se le dé al Purigen. ...y la cantidad de materiales que tenga que recoger en un acuario. ¿Cómo nos damos cuenta? Es más, hasta más de dos años puede llegar a durar un Purigen. El Purigen se resetea con eh, hipoclorito de sodio. Se deja 24 horas en agua con hipoclorito. Y una de las características del Purigen es que es un producto como amarillo, blancuzco. ...y cuando se satura se pone café súper oscuro, así como estos troncos... Cuando uno lo mete con cloro, vuelve a su color original. En el momento que hagamos eso y no vuelva a su color original, es que ya se acabó el Purigen. Entonces va a depender de eso básicamente. Más adelante podemos hacer un video explicando cómo se hace la regeneración o el reseteo de, del Purigen para que les quede más claro. Eh, otra pregunta, Piperrico, yo creo que con lo que acaba de explicar eh, les queda solucionada la... La pregunta, muy buen video. Cada cuánto se satura el Purigen y cómo limpiarlo. Entonces, eh, eso queda pendiente para otro video. Bueno, aquí nos salimos un poquitico del tema. Voy a tocar el tema por encima y queda pendiente para otro video. Diego Castillo dice: Muy buena info. Quisiera saber qué método o métodos recomendarías para evitar la pérdida de CO2 por medio de Zoom. Gracias por responder. Es. No es imposible, pero es casi imposible evitar esa pérdida, porque la mayoría de Zoom manejan un flujo muy alto, pasan de una etapa a otra con contacto con, las, con, la, con la atmósfera. Entonces, lo ideal es utilizar reactores de CO2. Cuando nosotros tenemos Zoom, lo ideal es utilizar reactores de CO2 en la parte baja del acuario, ideal que la salida del reactor sal, llegue a la bomba de retorno al acuario. De esa forma podríamos evitar muchísimo el desperdicio pero si el CO2 entra en el acuario y vuelve y sale por el desagüe se va a desgasificar pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es utilizar reactores y que la salida del agua con la mezcla de CO2 llegue directamente a la bomba de retorno vamos por otro bueno una pregunta que me pareció demasiado interesante es la de Alberto Previlei de Argentina dice concuerdo con casi todo excepto con el Purigen que lo tengo por ejemplo, el Purigen absorbe principalmente el amoníaco, más que otras moléculas nitrogenadas. Y si abonamos con síntesis de acuavitro como fuente de nitrógeno, el 75% de este abono es de forma orgánica y amoniacal. Tenemos por un lado el abono y por otro lado el producto que no lo retira, hasta su saturación. ¿Dónde se utiliza el Purigen? Si uso por ejemplo el Purigen para un gambario en el cual no me interesa tener amoníaco, y la madera que suelta taninos. Entonces, muchas gracias por esta pregunta. Eh, Alberto, es muy sencillo. Eh, el síntesis, lo mismo que el nitrogen de Sikhen, como tú dices, el 75% es una fuente de nitrógeno orgánica. Porque es, un, es una urea. Pero, ahí nos confundimos nosotros, y es porque en el Purigen dice que remueve toda la basura orgánica, ¿Cómo así, las fuentes de nitrógeno que absorbe el Purigen y lo mismo el Purfiltrum que es el de Aquavitro, eh, lo único que absorbe es una de esas fuentes de nitrógeno que son originadas por la descarga del acuario, por lo que sobra de la comida, por lo que sobra de las hojas, pero no significa que como el nitrógeno de de los abonos sea orgánico lo vaya a absorber y eso te lo puedo garantizar porque normalmente eh, como ya uno va manejando los acuarios uno mide nitratos después de abonar con los productos de Siquem o no de Acuavitro por ejemplo con los productos de Siquem uno mide a las horas porque no puede ser inmediatamente eh, cómo es el nitrato y teniendo uno el Purigen no se baja y si se baja es por el consumo de las plantas y ese ensayo lo he hecho con y sin Purigen. O sea, que nos queda todos claros es, lo que absorbe son residuos de basura, o sea, es todos esos compuestos nitrogenados que nos salen del acuario. Pero si tú utilizas Úrega, eh, bueno, o que es la mayor parte del síntesis, no te lo absorbe con toda seguridad. Y lo otro es, si tú utilizas el Purigen, para sacar amoníaco de un acuario no es lo ideal, lo ideal es que, es tener buen material biológico, para que ese amoníaco no te vaya a afectar el gambario, o sea, mi, mi uso principal del Purigen no puede ser retirar ni amoníaco, ni nitrato, ni fosfato, porque este producto lo que nos va a sacar son los excesos, lo que nos puede llegar a ser perjudiciales, yo utilizo el Purigen porque, porque me mantiene los niveles de materia orgánica abajo, porque me mantiene el agua totalmente cristalina y no me deja sedimentos flotantes. Pero sí, sí ojalá te haya solucionado la pregunta, ojalá me escribas, pero eh, no tienes ningún inconveniente. Créeme que el Purigen es necesario utilizarlo y no te está robando los nutrientes que le estás adicionando al acuario. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, otra pregunta de Martín José. Saludo. Yo tengo tres tipos de filtración, tengo el de mochila, tengo el de poder y uno grande de canasta, que estaba usando. El de mochila es para 75 galones y mi, y mi pecera es de 30 galones. El filtro de canasta es de 90 galones, ¿qué me recomiendas para el de, cana, de, de canasta? Soy puertorriqueño y vivo en Estados Unidos, me gustaría saber para comprar las, casas, eh, la, las cosas. Gracias, soy José. Bueno, aquí es una pregunta... Eh, que nos sirve mucho a todos y es, eh, y lo voy a decir de una forma, no sé cómo, cómo decirlo, es muchos poquitos no suman. como así? Yo tengo una cuerda de 30 galones, estamos hablando de 120 litros aproximadamente. No tiene ningún sentido yo tener una cabeza de poder, una cascada, un canister. O sea, si yo sumo esos tres, esos tres no se van a sumar. ¿Por qué? porque cada uno tiene su material biológico, cada uno tiene su caudal, su flujo, entonces las bacterias van a estar localizadas donde? En cada punto. Lo ideal con cada acuario es tener un solo filtro en el cual nosotros tengamos lo necesario para el acuario. Si por ejemplo tú tienes este acuario de 30 galones, yo te recomiendo un filtro de canasta, y ese filtro de canasta que te mueva como mínimo entre unos 600 a 1000 litros de agua por hora, Preferiblemente entre más mejor, ya tú puedes eh, guardar el caudal. Y te lo digo, es porque entre más grande, mayor cantidad de material biológico puedes albergar. La verdad no veo necesidad con que utilices la cascada. Quédate con el filtro de canasta. Bueno, otro por este lado. Muy buen video, amigo. Eh, muy buen video. Amigo, este tipo de información sirve muchísimo. Gracias. Yo uso un filtro Atman chino con mucha capacidad y mucha potencia, 1.900 litros por hora para un acuario de 350 litros. El problema que tuve fue que no sabía si poner las cargas arriba, hacia arriba o hacia abajo o al revés. Así que interpretando la entrada y salida del agua puse desde abajo hacia arriba. Si tienes otra opinión te lo agradezco. Esta, esta, esta pregunta eh, mmm, no te la respondo pero por lo siguiente es... Cada casa comercial, sea china, sea alemana, sea americana, tiene su forma de hacer su filtro de canasta. Ejemplo, hagamos de cuenta que eso es un filtro de canasta. Si el agua me entra por, este lado, por arriba, ya sabemos que va mecánico, biológico, químico o químico biológico. Primero siempre el mecánico. Por ejemplo, los ejen, los Classic, entra el agua por debajo. Entonces ya sabemos que el mecánico va de abajo hacia arriba. Tienes que fijarte, es en la caja de tu filtro, o buscas en internet cuál es el orden, cada casa comercial te dice cuál es el orden del material, del material mecánico, biológico y químico. Entonces no te preocupes, es, es una buena pregunta, pero realmente cada casa comercial tiene el orden de su material filtrante. Siguiente. Bueno, siguiente pregunta nos escribe Duber Martínez de Manizales. Parcero, qué buen video. Para los que no saben qué es parcero de otros países, es como en Venezuela Pana, es como en Argentina Che, y bueno, y ya saben qué es lo que quiero decir. Saludos de Manizales, soy un acuarista novato y la verdad acá en la ciudad los, son pocos los, eh, poco los locales y son muy capitalistas y poco colaboradores. En este caso no sé qué quiere decir capitalistas y poco colaboradores si sí te puedo decir y te digo por experiencia, nosotros que tenemos tienda, es que muchas veces pasa que vienen personas a pedir asesoría, pero no nos compran los productos a nosotros, sino que se van para otra parte, realmente yo me dediqué a esto y lo volvimos como una profesión, me dedico a estudiar todos los días, trato de hacer seminarios, cosas, para enriquecer mi conocimiento y podérselo, transmitírselo a quién, a mis clientes. Las personas que vienen acá y que son clientes de nosotros, pues obviamente nosotros hacemos todo ese seguimiento. No sé cómo serán manizales. Si tú tienes algún problema, alguna duda, pues si te conviertes en cliente de nosotros, pues créeme que te va a ayudar con todo lo que necesites. Además, nosotros en estos videos estamos compartiendo conocimiento, pero qué, principios básicos, principios con los cuales nosotros podemos empezar en el hobby, pero ya ahí en adelante, yo creo que con su acuario de confianza, pues pueden seguir ese camino. Igual yo voy a seguir haciendo videos de todos los temas que, que rodeen el acuarismo y que estén dentro de mis capacidades, porque créanme en algo que no les voy a hablar de algo de lo cual no sepa. O sea, no me voy a poner a leer de un tema para hacerles un video, no, eso no lo voy a hacer. Y continúo con la pregunta. Eh, quiero hacerle dos preguntas, primero, tengo un filtro de cascada Dolphin H300 de 430 litros por hora y tengo material biológico Matrix, ¿cada cuánto tiempo debo de cambiar el material? entonces respondiendo a esa primera pregunta, el Matrix se debe cambiar cuando se deshaga sí, 4, 5, 6, 7 años, ahora, va a haber un periodo en el que el Matrix ya se vuelve demasiado pequeño y vos vas a ver que la parte porosa externa ya es muy limitada entonces ya uno, o sea, es, es, es un cambio más visual que por tiempo, no te voy a decir cambiarlo cada uno o dos años, no, cámbialo más, es por cada vez que se le vaya deshaciendo el matrix. Y segunda, si a mi filtro agrego Purigen, ¿sería de uso diario para mejorar mi filtración o solo en ocasiones estrictas que mencioné en el video? Eh, bueno, ahí nos felicitan por el canal, el Purigen es de uso diario, el que yo dije que era de ocasiones especiales o específicas era el carbón activado. Pero el Piurgen lo puedes utilizar 365 días del año, 24 horas al día, sin ningún inconveniente. Bueno, siguiente pregunta nos escribe Alejandro Hernández Sandoval. Mundo de preguntas. Tengo un proyecto de 700 litros, pero no sé si la tubería para el ZOOM está bien diseñada. Segundo, no sé si el diseño del ZOOM es el adecuado. Tercero, la carga biológica, esponja de filtro de estanque. Tercero, 20 litros de arlita, arcilla expandida y 5 litros de canutillos y el retorno de luz UV para lapsos de tiempos determinados. Bueno Alejo, en este caso, imposible de responder. O sea, es, es, es... no sé si vos hiciste el diseño, si te lo hicieron en un almacén... Eh... ¿Qué te recomiendo yo? Entre más material biológico le puedas meter, te va a funcionar mejor el, el, el zoom eh, Normalmente no utilizo la arlita, la arlita es porosa, pero no la uso, es porque simplemente hay materiales con mayor capacidad que la arlita. Y no es que yo me case con casas comerciales, es que a mí me encanta tener, por ejemplo, mis acuarios, los personales. Yo a veces me demoro hasta un año haciéndolos, es porque voy recogiendo el dinero para ir haciéndolos de la mejor forma y en el caso el retorno la luz V. Bueno, eh, la luz V, esto es lo que yo hago. O sea, no, es, es como a mí me gusta utilizar el V, UV, el UV, yo lo utilizo en, el, en la bomba de retorno, pero yo lo dejo las 24 horas del día, los 365 días del año y te va a dar mis motivos. El primero es. La luz ultravioleta es un bombillo que tiene gas internamente Y que se va desgastando con el uso Cuando yo lo prendo y lo apago O sea, estoy en esa, en esa metodología de prender y apagar Realmente no sé cuándo me deja de funcionar el huevo Mientras que si yo lo he prendido las 24 horas del día todo el año Yo sé que ese bombillo me dura 12 meses Hay algunas marcas que duran 8 o 10 meses Pero hay marcas que duran hasta los 12 meses Segunda razón es eh, hay muchas personas que, que dicen que la, las bacterias están en el agua entonces que si uno deja el V prendido pues te va a matar el todas, las, todas las bacterias eso es verdadero si vos tenés el UV prendido y le echas las bacterias en ese momentico hay bacterias que vienen vivo, vivas como las de Prodivio que son muy muy buenas pero realmente eh, en esos momentos pues uno apaga el UV pero de lo contrario yo dejo el UV prendido, ¿por qué? Porque para evitar algas unicelulares, si por el UV pasa un protozoario pasa algún parásito, lo, lo más común que pasa es que se esterilice el agua, entonces de esa forma se me mantiene la calidad del agua muy buena, es como yo lo hago, y, y sé que en eso hay una controversia impresionante, pero a mí me ha funcionado bien así, no me alteran los parámetros y lo voy a seguir funcionando bien de esa forma, entonces espero que te quede claro ese aspecto, y la última pregunta que veo por acá, eh, sobre el tema de filtración, o bueno, o, o más o menos, este se nos sale un poquitico, y dices, José Luis Perico Barreto, dice, muy buen video, ¿Qué recomiendas para medir los parámetros del agua, muy sencillo, Muchas casas comerciales tienen medidores de cada parámetro, hay medidores de PH, medidores de GH, KH, eh, hay medidores de amoníaco, nitritos, nitratos, fosfatos. Para la práctica diaria, para un desembale, para un, un acuario, yo normalmente utilizo los test de API, no son muy muy exactos, pero sí me orientan muchísimo. Ya si quiero ir subiendo de nivel están los de la marca Zikem, o están los ELOS, Tetra, JBJ, hay una cantidad de test, ya es dependiendo como por la casa comercial que te guste. Hay un parámetro que realmente, eh, que, es sobre, que es el PH, no me gusta medirlo con los test comerciales que venden para piscinas, y les voy a decir por qué, porque es que brinca de 5 en 5, 7, 7, 5, 8, entre 7 y 7, 5, la, la diferencia que hay es gigante, entonces me gustan los tests que entre más corto hace el periodo, mejor. Un ejemplo, los de API miden 7, 7, 2, 7, 4, 7, 6. Y hay tests que te pueden medir hasta 7, 7, 1, 7, 2, 7, 3. O los electrónicos, o los pinpoint, que son electrónicos, sería la mejor opción. Son los más costosos, pero sería la mejor opción en cuanto a medidores de, de parámetros de agua. Y bueno, ya como culminando con lo de las preguntas... Eh, espero que me digan abajo si les gusta esa metodología si no eh, obviamente esto no va a ser con todos los videos eso van a ser casos especiales vamos a seguir con el tema de filtración yo espero que nos haya quedado claro las tres etapas de mecánica, biológica y química cierto ahora voy a dar un paso más y es, en la, en la química ¿qué otros productos podemos utilizar para mejorar nuestra filtración química? entonces habíamos hablado del carbón activo y del purigen ¿cierto? Ahí a acercar, en el, con el que sigo me voy a acercar un poquitico con el tema de las algas que ya habíamos hablado y es con el tema de fosfatos y silicatos eh, rara vez un fosfato nos puede llegar a matar un pez pero si sí nos puede generar muchas algas y nos puede generar un problema muy grande entonces hay productos absorbentes en el video de algas les hablaba sobre sobre Fosgar es un producto que se pone en el filtro nos quita los Fosfatos, los silicatos, pero tenemos que retirarlos al tercer, cuarto día, porque si lo dejamos en el filtro, y nos suelta todo al espejo del agua. Entonces, vamos a hablar de qué productos podemos eh, utilizar para quitar distintas sustancias. Entonces, el Fosgar, fosfatos y los silicatos. Hay uno que es muchísimo mejor que el Fosgar, eh, que es el Fosbond, que tiene. tiene otra sustancia más, no me acuerdo si es óxido de aluminio, creo que es óxido de aluminio y óxido ferri, ferroso, o férrico. También nos ayudó a, a retirar el fósforo de una forma más rápida, pero tiene la misma desventaja. Es desechable, hay que sacarlo al cuarto día. Y la mejor opción es el fosnet. El fosnet, que también es de sikem ese se puede dejar permanentemente en el filtro. ¿Cuál es la desventaja? Es que nosotros necesitamos fósforo en nuestros acuarios plantados. Entonces, tampoco la idea es dejarlo permanente, pero ¿cuál el la ventaja? Que lo podemos sacar, volver a utilizar, sacar, volver a utilizar. No tenemos que comprar uno y desecharlo como el fosgar o el, o el fosbond. Eso por el lado de fosfatos y silicatos. Y acuérdense del alga Atomea que les hablé al principio. ¿Qué otro producto podemos utilizar? Entonces, para sacar nitrato del agua. Para sacar nitrato del agua, dependiendo de nuestro filtro, hay un, hay, productos que se, hay un producto de sí que se llama Denitrate, son unas piedras que generan un tipo de bacteria específica para depurar nitrato del agua. Normalmente no lo utilizo, la verdad no lo utilizo, yo, a no ser de que sea un acuario con mucha carga orgánica, pero normalmente en los acuarios de la forma que yo manejo la filtración, eh, rara vez se nos suben tanto el nitrato, entonces, bueno, ahí les queda como opción. Eh, en cuanto a filtración, si ustedes tienen zoom, si tienen un zoom abajo, hay algo que podemos utilizar para retirar nitratos, es más, hasta fosfatos, nitritos y amoníaco, que son plantas. ¿Qué plantas? Nosotros abajo, eh, si en el zoom tenemos espacio para un refugio, nosotros podemos utilizar mangles, no sé en qué países se ha permitido utilizar los mangles, el mangle es una planta excelente exportando nutrientes. Entonces, cuando ponemos el mangle abajo en el refugio, ponemos una luz para iluminar ese mangle para que crezca, porque es una planta, esas raíces van a empezar a llenarse de microfilamentos, micro raíces, y van a absorber todo ese nitrato, todo ese fosfato, y lo van a lanzar a la atmósfera. Es una forma muy buena de exportar nutrientes a la atmósfera, o sea, sacarlos del acuario. Y algunas plantas flotantes, los buchones de agua, natans etcétera, etcétera, etcétera, son muy buenas exportando nutrientes y recuerden que tienen una ventaja sobre las plantas acuáticas y es que como tienen contacto con la atmósfera, tienen capacidad de tomar CO2 eh, y todo lo que necesitan, entonces pueden exportar de una forma más eficiente todos los compuestos nitrogenados y algunas plantas de tallo, como las eloeas, las cabombas, y hay una que entra en esa, en, en esa categoría que es la, creo que es la heterofilum de es la hornwort, es una planta muy parecida a la cabomba, pero es flotante, y es muy muy buena también para retirar este tipo de sustancias. Entonces, para los que tengan, zoom ¿Qué más productos podemos utilizar? Si, si donde nosotros vivimos de pronto no tenemos la opción de, de, de, de un agua de dosmosis inversa, y nosotros tenemos aguas con contenido de cobre y metales pesados hay un producto que es el cuprisor que es especial para retirar cobre también cuando hagamos tratamientos con eh, sulfato de cobre o con cupramine lo retiramos con este producto hay más productos para mejorar la filtración pero en ese caso sería más que todo para aguas salantes entonces no, no los voy a mencionar que se iba a mencionar otras formas de mejorar nuestra filtración. La primera es el bombillo ultravioleta, como lo había mencionado nuestro amigo en el video pasado, que para qué sirve el bombillo ultravioleta? Entonces, primero está diseñado específicamente para matar el alga unicelular, pero también para matar patógenos y protozoarios que estén en el agua. Normalmente los UV vienen o dentro de los canister, y siempre chinos, ustedes rara vez, es más, nunca van a ver un, un, un bombillo ultravioleta dentro de un canister de una marca americana o alemana. ¿Por qué? Es muy sencillo, hay muchas tablas en internet que hablan sobre el batiaje, el bombillo ultravioleta y el flujo del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los canister, tienen un flujo muy grande para un bombillo muy pequeño, eso significa que se van a demorar entre 10, 15 o 20 veces más tiempo en hacer el efecto logrado que si ponemos el V externamente. Entonces si tenemos nuestro canister, pues lo ideal sería poner el UV externamente porque tenemos UVs de 20, 30, 40 watts con el flujo correcto. No sé si confundir, pero es una forma eh, muy buena de, de nosotros ayudar a mejorar la calidad del agua. Hay otra forma, no voy a profundizar mucho en ella, pero es la utilización de ozono. La utilización de ozono es muy, muy bueno, sobre todo para controlar materia orgánica, pero peligrosa. Para nosotros manejar ozono tenemos que tener un, un medidor y un, un medidor y controlador de, de óxido reducción para no ir a hacer un daño en el acuario. Eh, ojalá investiguen un poquitico y más adelante hacemos un video completo sobre, sobre la óxido reducción en los acuarios. Eh, bueno, eso por ese lado. ¿Qué otras se me ocurren? Eh, hay hay, hay, a nivel mundial hay, hay, hay unos productos que realmente están muy debatidos. O sea, todavía hay gente que dice que funciona, hay gente que dice que no funciona. He tenido poca experiencia con ellos, pero se los voy a mencionar. Y no tanto para... Me, pues sí mejoran la calidad del agua, pero se utiliza más para el control de algas, que son el famoso Twinstar. Este, este producto que trabaja por electrólisis, eh, lo que hace es como crear una, una superoxigenación. Nos mejora mucho la calidad del agua. Es más, la, la, eh, yo, pues en los acuarios que lo he tenido, he visto que las plantas eh, tienen mayor capacidad de hacer fotosíntesis, se ve más limpia el agua, pero realmente no lo he evaluado tanto, tanto, tanto como para decirles sí o no. Me parece muy buena herramienta. O sea, yo en el acuario que lo pueda tener lo tengo, pero. Eh, Todavía no tengo la suficiente experiencia como para hablarle de eso. Y de último dejo los ionizadores que trabajan con cobre electrónico. Ahí les voy a dejar una referencia. ese se utiliza sobre todo en estanques pues o en acuarios muy muy grandes. Eh, es un ion, es, es un electrodo que trabaja con cobre y lo que hace es esterilizar el agua. Entonces no deja que crezcan algunos tipos de algas. ¿Qué podemos dejar en remojo y para un próximo video? Los reactores los reactores se pueden utilizar en acuarios que tengan zoom ¿reactores de qué? de todos los productos que hablamos del Purigen, del Fosdag, es la forma más eficiente de nosotros utilizar todos estos productos normalmente nosotros los colocamos en almohadillas en el filtro pero si nosotros tenemos un filtro con una, pues un, un espacio en un filtro de esta apertura y el sobrecito de Purigen solo es, del 50, es de un 20% de todo el área el agua pasa por toda esa área entonces significa que solo ese 20% está pasando por el Purigen los reactores que hacen, tomar el agua de la acuario y pasarla exactamente toda por todo el producto y devolverla al filtro. Entonces los reactores es muy buena opción. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Ya saben que cualquier duda, por favor, en los comentarios. Espero les haya gustado, espero que no haya sido muy confuso. Eh, esta metodología de preguntas me pareció buena, pero espero que, que nos digan si sí o si no. Y por último, los que están en Colombia o en fronteras, les queremos decir que acá en Aquamarket, nosotros tenemos disponible absolutamente de todo lo que hablamos, no solo los productos para filtración, sino también los filtros, de iluminación, somos especialistas en acuarios plantados, y también tenemos hardscape, rocas, todo, absolutamente todo lo que necesiten de acuarios plantados, ahí les dejamos nuestras redes sociales, y bueno, espero que estén muy bien, nos vemos en un próximo video, hasta luego.